Sorteo 2996 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana. Ganas ayudando. Hoy es martes 9 de mayo y saludamos a los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, de interna revisoría fiscal, secretaría distrital de gobierno que supervisan nuestro sorteo. En este momento ya están en funcionamiento las baloteras y hoy es el sorteo banderita, el sorteo por el que usted está casi para ganarse 6.500 millones de pesos en conmemoración a los 108 años de la misión de la Cruz Roja Colombiana. Vamos a ver en este momento quién se lleva esa millonaria suma. Es el número 2, 0, 0, 4, de la serie 0, 54. Vamos a verificar juntos el resultado. Esos 6,500 millones se los lleva el número 2, 0, 0, 04 de la serie 054 Felicitaciones a todos los ganadores recuerden visitar www.lotecruz.org todas nuestras redes sociales para verificar